Saludos desde el Square Pants Building aquí en Sucho. Vean atrás de mí este bonito edificio, de forma de pantalón. Sí. Representa la entrada a la ciudad. Es como el East Gate Entrance aquí en Sucho. Entonces está bastante, bastante particular. Y son 300 metros de altura. Ahí abajo hay zonas de malls, hay como tiendas de Gucci, Sarah, Starbucks, este, McDonald's, etc. Justo aquí enfrente tenemos, a ver ahí les muestro, tenemos el lago este que es el Chinchi Lake. Eh, la traducción está un poco chistosa porque es el lago eh, Golden Chicken Lake. Chinchi es como oro, pollo y lago. Entonces ustedes hagan su traducción. Y más para allá abajo está el Dushu Lake. Y estaba leyendo que aquí en la ciudad de hecho hicieron excavaciones arqueológicas ahí debajo del lago del Dushu, ahí atrás de mí, de nosotros. Y dicen que encontraron, encontraron vestigios de actividad y de vida de hace cinco años justo en esa zona. Porque el lago no está tan profundo, es como de creo que 6-7 metros de profundidad como Promedio, ahí el lago de allá, no este Chinchi, pero detrás de este que es el ducho Y bueno, pues nada, aquí explorando la ciudad, oiga, pues ya salí de la cuarentena en otras noticias. por que va a estar aquí 14 días, pero en el hotel de cuarentena, porque de Shanghai, como tenía la estrellita de, de viaje, o sea, la estrellita dice que has venido de una ciudad niveles medios o altos de riesgo de COVID, entonces como en si Shanghai por algún tiempo en el confinamiento, eh, pues en mi código en el celular aparece esa estrellita, entonces hasta que esté fuera de Shanghai por más de 14 días esa estrellita seguirá vigente y bueno ya me quedan menos días para que se borre la estrellita y ya pueda hacer como que digamos vida exactamente normal. Bueno ya está todo pues mucho más tranquilo aquí en Sucho y entonces en el hotel a los seis días me dijeron oye, pues ya hay cambios de políticas ya Shanghai no es high risk es medio entonces pues ya puede salir entonces yo así de wow, nice y ya por eso me fui a donde estoy aquí en los otros departamentos de Sucho bueno, pues nada la ciudad se ve bastante... Desarrollada, sobre todo porque estaba leyendo que En esta zona, donde estoy ahorita precisamente, se llama S.I.P. Singapore Sucho Industrial Park Entonces, pues, eso hace años, creo que desde los noventas Se supone que el gobierno de Singapur Quiso hacer como un tipo FTS, Free Trade Zone Algo así como lo que hay en Shanghai, ahí en la zona de Puro Del Bund, Para impulsar el desarrollo, entonces China abrió sus puertas para el desarrollo y Singapur vino aquí a hacer pues bastantes inversiones y ellos al venir a establecerse, al poner compañías de tecnología, etc. pues supone que China también se beneficiaba porque pues ellos iban a aprender un poco de ellos al respecto y Singapur pues de inicio estaría bien para seguir desarrollando eso fuera y en otros lugares que estuvieran un poco más baratos Después hubo conflictos al parecer, este, bueno, fue como años de que no había tanto impulso porque aquí en Sucho abrieron su propio como parque, entonces era ya como que la competencia. <risa> y bueno, ya total que después de años pues ya establecieron otra vez como que las relaciones se reconciliaron, digamos. De todas maneras, eh, se mantiene como una zona de inversión y hay varias escuelas, bueno es como que mucha educación en toda esta zona del S.I.P. Hay escuelas internacionales, eh, francesas, alemanas, vi como un, un German town, como un pequeño pueblo alemán, por esta zona, por aquí. Está la universidad, de hecho yo trabajo acá en esta zona, en las universidades, está la Universidad de Singapur, está Renmin University, está Chatong, San Xiaodong University, pues hay varias otra cosa que me acordé, bueno ahí como pueden leer dice Crown Apartments Allá atrás. en esa parte ya está el hotel Crown Plaza y bueno estuve viendo por ahí, no sé qué tan cierto sea, ahora vamos a cruzar no sé qué tan cierto sea, pero al parecer unas zonas de esta parte de S.I.P. el metro cuadrado está en cerca de los cinco mil dólares así que pues nada barato y otra vez está un poco dividido, siempre hay como que la parte vieja y la parte nueva de las ciudades, ¿no? y esta parte es como la que hicieron más de inversión y, digo, no me sorprende tanto porque a veces lugar, o sea, ciudades que no se conocen tanto fuera de Shanghai, o de Beijing, o Guangzhou Shenzhen, otras como esta de Sucho pues están bastante desarrolladas de hecho, hace... ¿qué fue? no hace mucho, cuando estaba en Hangzhou eh, estuve ahí un mes, ¿no? hace unos meses y pues, está viendo que es la sexta ciudad eh, Con más billonarios al parecer Por ahí voy a rectificar el dato La ciudad ocupada Digo, supongo porque es sábado, aunque no sé, es la primera vez que vengo Por estos rumbos Bueno, ahí estamos del otro lado del Dunfang Chumen, del East Gate Entrance Bueno, pues ya entramos al mall todo normal, un mall normal, al parecer. Ahí tenemos una tienda de Apple. Ahí está Starbucks de este lado. okay. Victoria's Secrets. Mall de seis pisos. Cinema hasta el número seis. Men's Fashion, Ladies Fashion, okay. Digo, pues bastante normal, ¿no? Como cualquier mall del mundo. Supermercado. Solamente hay como fast food, creo y es el metro, así que eso es lo que quiero comprar porque pues ya se están terminando las cosas del refri. digo tengo aquí en Sucho en los nuevos departamentos donde estoy tres tres días cuatro días por ahí, así que ando explorando las zonas y ver en dónde voy a comprar mis cosas. <risa> bueno de hecho hace rato que vine en autobús Vi que pasamos un Sam's Club Como un tipo Walmart enorme Lo bueno de estas zonas es que La El transporte así logísticamente Está bastante bien Vean ahí Están Checando Que cuando entras Tienes que mostrar el código verde Pero sin La estrellita de otras ciudades que fueron, o que hayan sido afectadas recientemente Que bueno pues nada, está bonita la ciudad primeras impresiones sobre todo esta zona del S.I.P. que es la de Singapur en Sucho, que les digo está como muy desarrollada después vamos a ir a buscar, porque Sucho de hecho es importante y catalogada como el tipo Venecia de China porque tiene muchos canales balsitas este, donde la gente va y viaja por las zonas eh, pues ya como que más antiguas vine a esa parte de sucho hace como como dos años yo creo así que hay que volver a revisitarla después me doy una vuelta por estos canales eh, se ve que están bastante bonitos y por ahí he visto balsitas que van por estos canales de la Venecia China pero bueno, nos vemos a la próxima que estén bien, saludos con el calor de Sucho